Muy buenas, chicos y chicas. Y si sí, ya me satisface. Me satisface. Me satisface decir que al fin estoy en la casa con mi micrófono y haciendo un gameplay. La verdad, que no sé qué día sea hoy, Dios mío. Ah, no, no. Espérense. Un momentito, U ustedes están viendo. Voy a ir. Hoy es junio, viernes. Ok, es viernes, 24 de junio del 2016, 4 pm, con 34 minutos y 50... Y, y bueno, ya la verdad son las 35. Pero no importa. Vamos a irnos a play. No, no, no Yo no. estoy confundido desde hace Desde hace mucho, pero Que, que no hacía esto, tío Hace mucho que no subo Happy Wheels Es una serie que Es una serie que no quería dejar Y la verdad es que aquí estoy Creo que ya no he cogido el truco ¡Sí! ¡Señores! ¡Es así! Bueno, eh, les voy a avisar otra cosa Tal vez haga gameplays no solo de PC, también haga gameplay. También puedo que, que haga gameplays de PlayStation 4. Entonces, que buena gente, bueno, eso es normal. Entonces, vamos. ¡Poco! ¡Hostia! Técnicamente ha sobrevivido, pero no, yo quiero sobrevivir en una maldita pieza. No quiero que, que otras se vayan a, a tomar por saco. Entonces que... Me, me tiro. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Oh! Ok, vamos. Tiremos el pogo. Um, ¿Pogo te dolió? Vamos, esta sí es la buena, tío. Y si me escondo allá arriba. ¡Vamos, pogo! Cerca, vamos. Yo puedo. Yo sé que puedo. No, pero tengo que se me va a clavar. Ay, vamos, tío. Esta es la buena. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. ay! Ok, nos podemos tirar por aquí. Pero arriesgado. Uf. Oh, me deshice de dos arpones solo me tengo que pro... bueno, él ya cayó no, tío, no vamos, baja, dos mil años más tarde bueno, entonces nos vamos aquí con Jack Pack Room Jack Room Jack Park Room Jack Park Room Jack Pack Corriendo yo qué sé ok ok ya yeah. Ah, vale Ay. Ay, Por lo menos me están disparando Ay, tú. Cositan, crackan ese montón de veces Y por qué carajos cambió la cámara Bueno, nos iremos ahora con Con 100% imposible Pero ¿Qué pasó? 100% imposible Ok, aquí Vale, ya entendí Ya entendí ah, ah, No, no, eso no estaba planeado Eso no estaba planeado ah, Quédate ahí ah. Ah. Okay. Hostia Hostia, pero por qué se me va la mano a tomar por saco con todo y, y cohete. Manito. Bueno, tengo la otra. Agárrate. ¡Dios! pero es que no agarra. Agárrate. Se le va la mano. Agarra. Me estás haciendo perder una y otra vez. Es 100% imposible larguémonos de aquí Ok Vamos Este Ay, hostia Que casi le clavo la cabeza Y pierdo enseguida es esto? La meta Ok, ya vi la meta Al parecer ya más o menos Lo tengo planeado YOLO Ah, pensé que frase Lo Bueno Al parecer no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 Wow, Pogo Fish Jump. Veamos cómo sale esto. <risa> <risa> <risa> Hostia. Yo no hice nada, yo solo salté y, y tú te lo clavaste en la cabeza. O sea que no me echen las culpas a mí y el karma ya, ya no me puede pasar a mí. Porque tú te ensuciaste. No le toqué nada. Wow. No, tío ah, Eso debe ser full doloroso Tío Ay, eso se ha hecho. Bueno, lo he hecho para... No, no tengo clave No, tío Ahora hay que reiniciarlo porque esto no se lo pasa a nadie Yo no sé, yo solo lo toqué Ah, Tenía que hacerlo viejito, vende que viejito vende qué, creo que. <risa> uy, uy. Al parecer no, al parecer si tiene un casco y le dio macho ya está muerto y sale sangre del casco, güey. Bueno, otra vez. <risa> ¿En serio? Y se me peta. Porque, ay, dios no, no, no, Se me había petado por un momento. No sé si ustedes lo vieron, pero, pero. Yo, yo, yo, yo, yo, yo pensaba que el computador se había muerto. <risa> yo, yo, yo, estaba diciendo no. ¿Por qué? Porque yo, y no, y el viejito mandé que estaba por ahí atrás. Bueno. ¿Qué te.? <tose> no. No. Oh, ¡No! ¡No! ¡Uy, yo no lo había visto! Y yo me lo había clavado, creo que era. Hola, soy yo yo. Hola, yo. Sí. Er, ey, ey, tío. ¿Te, te ves? Muy, muy bien. ¿Eres el hombre? No, no me quiero matar a mí mismo, tío. Ah, bueno, aquí. Vamos, rueda. al baile del de gusano, de gusano. Perfecto. Ahora este. El super baile. Al parecer no, ¿verdad? Vamos, tal vez sí. Cambiamos, ocupamos un poco, y invertimos. Con Ay, con, la de tu carajo, Vamos, vamos, pasa, pasa, pasa, pasa. ¡Puuu! ¡Yeee! ¡Yeah! Primer nivel que gano. Eh! Don't move. Bueno, un domo hoy no se vería mal, ¿no? Vamos. Ay, oh, yo, yo, yo, yo, yo, yo que eso tenía que pasar. Oh. Bajar, pero qué chatarra. Y bueno, gente, para finalizar este video, me voy a pasar sí o sí. Hostia, voy a pasar sí o sí. Este 99% imposible para terminar. Hostia. La primera No, tío. No. No, God please. No. No. no. ¿Qué pedo? Vamos. Oh, oh, tengo que pasar veloce, sí o sí. Ay, Dios mío. Gracias. Las 5 estrellas para ti. Y bueno gente, eso ha sido todo. No sé si ha quedado muy corto o muy largo. La verdad que no lo sé. Porque eh, bueno, editarlos digamos que no es tan bueno. O sea, yo, yo desearía que los videos se hagan más largos. Pero no, no se puede porque me tocaría más trabajo de edición. Pero tranquilos, les tengo un directo preparado para el día de mañana. Esto este recuerden, estoy grabando el viernes, pero esto se va a subir el sábado. cual no está aquí porque porque no estoy capturando ese lado de, de la PC. Entonces, qué bueno, el el sábado el sábado 28. Oye, 27. No. Oye, 24. Dios, yo estoy más loco. O sea, el sábado 25 voy a subir este video y si puedo, no, no lo tengo confirmado, el domingo, el día domingo 26, pues subiré un maravillosísimo directo con vosotros. Bueno, ¿cómo así que voy a subir un video con, con ustedes? No sé, a lo mejor, pero quién sabe qué pasa ese día, puede caer un meteorito... Se puede dañar la PC, puedo salir, puede, puede que caiga un meteorito, puede, ya lo dije, puede que se vaya el internet todo el mundo, puede que se va a la tercera guerra mundial, puede que, que, que, que, que, que bueno, yo qué sé, que sé, que, que, que, bueno, puede pasar algo mañana y probablemente no lo haría. Pero bueno, si lo hago, pues será, de, será como un especial 300 suscriptores, porque les digo gracias por eso. Y bueno, viejito, ¿cómo le va? Aquí está con su móvil, que la verdad es que yo pensaba que iba a ser ochentero, ¿verdad? Yo, puedo celulares, puedo ser idiota, pero, pero yo elijo los celulares de mejor calidad. Ok, entonces, ¿qué gente? Bueno, ¿quieres decir algo, viejito? Oh, pose por picas. Cállate. Entonces, bueno, gente, espero que les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Pero por vica, no.